gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros. Mire, quiero presentar, eh, me estaba haciendo hecho eco de esta denuncia de la Villa Olímpica, de la comunidad de la Villa Olímpica. Atención al Ayuntamiento Municipal, atención a los comunitarios. ¿Tiene junta de vecinos la Villa Olímpica? Ayuntamiento Municipal. Este taller que está en la entrada de la Villa continúa, continúa con esta práctica ilegal, con esta práctica que pone en riesgo la vida de los ciudadanos de las zonas. Ellos tienen su taller de mecánica y sencillamente están tomando la acera, el espacio del peatón, para ellos poner sus vehículos y arreglar y hacer uso de las vías públicas. Una empresa privada, un taller mecánico, un taller de mecánica, ha tomado las aceras de esta zona, esto es en la entrada de la Villa Olímpica, todo el que esté de San Francisco o de esa zona sabe dónde está ese taller. El llamado es a los dueños de este negocio, el llamado es al ayuntamiento, a la comunidad, cuando haya un accidente, cuando un envejeciente que tiene que cruzar por las aceras, que eso está diseñado para los peatones, que es un espacio público, que no puede una empresa privada, que no puede ni un taller, ni, ni una telefónica, ni una tienda, ni una farmacia, ni un colmado, puede hacer uso de las vías, no puede bloquear las vías donde debe de caminar la gente. Si por ahí va a cruzar una embarazada debe de tirarse a la calle porque los dueños del taller han cogido, han tomado para ellos esta propiedad que es del Estado, que es para el peatón, que es de uso público, para ellos poner su vehículo. Y esto es todos los días y todos los días lo vamos a estar haciendo la denuncia hasta que decidan terminar con esta práctica. Los envejecientes. Imagínense un viejito, una viejita que tenga que tirarse a la calle y que se lo lleven. Como sabemos nosotros que a veces andan los motoristas, los mismos vehículos. Las personas que tienen alguna discapacidad, que no tienen el misma, las mismas capacidades que una persona sana, esto lo protege porque no están caminando por las calles. Las calles para los vehículos, las aceras son para el peatón. Y este taller de mecánica ha asumido, se ha adueñado, se ha apropiado de... Este espacio que le pertenece al ciudadano para poder transitar sin poner en riesgo su vida. Esto es en la Villa Olímpica, este taller de mecánica, y la atención al Ayuntamiento Municipal, repito, a la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica y al taller de mecánica. Hasta que no cesen con esta práctica que pone en riesgo a la vida de todo el que camina por ahí, que debe de caminar por su acera porque ustedes quieren tener sus vehículos para más comodidad y apropiarse de las vías públicas, tiene sencillamente que tirarse a la calle. Ahí está, lo vamos a estar pasando todos los días. Si alguien conoce al dueño del taller, del taller si alguien que sea de la comunidad, que se acerque, que digan que en este espacio nos estamos haciendo eco de la denuncia de que ustedes se están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. No solo es el taller, también me informan que es la vidriera. Y ahí están las imágenes. Eso por un lado. Cerrando este tema, eh, la verdad que hemos estado en el día de hoy en contexto con un tema que hemos estado hablando y comentando acá con suma preocupación lo que está pasando en el vecino país y las posiciones que ha asumido la República Dominicana. Hace unos días nos llamaba la atención y veíamos con, con un nivel de rechazo la posición que han asumido, que asumieron en un momento determinado, legisladores como Farideh y yo decía, pero esta se supone que no debería ser la posición de la legisladora Faride, al parecer ella no manejaba los datos, yo digo vamos a verla, vamos a decir que ella no manejaba los datos, de que se están ofreciendo una cantidad de visas mucho mayor para estudiantes de la que hay en República Dominicana. O sea, cuando Faride enfrenta al gobierno, una legisladora del mismo gobierno, pero en todo su derecho de, de fijar posiciones, diferente a él, que a los, a los estudiantes haitianos no se le puede cerrar el proceso de visado. Óyeme, pero hay algo que se está dando detrás. Es bueno que como funcionaria, que como legisladora, que como representante del pueblo, cuando se va a emitir comentarios de este nivel en momentos de tensión donde se supone que por un tema de nacionalismo debemos apoyar posiciones que busquen garantizar la seguridad del país tú debes de tener a mano esas informaciones para emitir comentarios de este nivel nada más y nada menos este señor, un experto en temas internacionales un experto en el tema eh, de la migración y en, con nuestro país y la crisis que vive vimos cómo lo expuso de manera magistral dice una realidad, que parece que ella y otros ciudadanos, como el mismo Abel, que yo refería, que lo que hay es hablar en contra de lo que está haciendo el gobierno, sin importar qué sea. Yo decía, pero qué contraproducente es este señor, un hombre que ha enfrentado todo el tiempo, de manera eh, fuerte, firme, la migración ilegal, los haitianos en República Dominicana, que lo sacó a todo, lo sacó a todo de todos los espacios públicos, de los parques, los mandó para Haití, entonces cuando se empiezan o se inicia el gobierno a tomar medidas, medidas legales con todo el derecho del Estado Dominicano de manera indefinida suspender el visado por la situación de crisis y tensión que vive la República Dominicana, Abel Martínez dice que no, que esto no se debe de hacer, que el gobierno no debe de actuar así, pero lo escuchamos a él y otros tantos, la misma Margarita y todos estos precandidatos que han bajado un poquito de hacer la campaña, no sé qué ha, qué ha pasado, y no fue por la, por la decisión de la Junta o el llamado de la Junta, porque en esos días siguieron. Solo lo vemos criticar, criticar, criticar y criticar todo, al punto que hace un tiempo doña Margot criticaba la gestión o la función del general Méndez en la, ¿cómo es que se, en la defensa civil el COE, el COE. del COE al general Méndez, cuando vino la, la última tormenta que nos afectó. Pero ese hombre tiene toda la vida y en todos sus gobiernos, ahí Margarita nunca dijo nada. Pero ahora criticó que hubo un mal manejo y que estuvo eh, mal todas las, poli, todas las medidas que se tomaron de prevención. Entonces, siempre es solo hablar de negatividad sin ningún tipo de propuesta. Volviendo al tema de, de, de Haití, y la República Dominicana y las posiciones que han asumido en, este, en estos dos casos, tanto de Abel como Faride, lo cierto es que nosotros tenemos una realidad, una realidad muy grave. ¿Por qué? Porque en estos momentos, de manera abierta, vemos que los países donde se tiene, o se tenía un poco de esperanza para que asumieran la el, el mejorar o crear condiciones para que en Haití pueda haber un poco de estabilidad, para que pueda haber un proceso electoral, para que esa crisis que está en un punto muy elevado, mejore, se han, hecho, se han quedado de lado. O sea, no vemos a nadie referirse a algún tipo de ayuda. Había una, unas, eh, unas entregas. Eh, de 60 camionetas a la policía haitiana que hizo Estados Unidos. Y motores también. Y motores. Y bicicletas. Es gratis, no está si se quiere la obligación, es bien recibido, pero nosotros sabemos que esto no va a resolver el problema, en lo más mínimo, para nada. Entonces, ante todo esto, mirando la República Dominicana, la, el desvío de atención, el, el voltear la mirada de las comunidades, de los países que podrían. Colaborar para que esta situación en Haití mejore, el problema prácticamente le queda a la República Dominicana. El gobierno ha asumido algunas acciones que entiendo yo que en un momento determinado podrían continuar endureciendo o enfrentando, enfrentándolas para que nosotros no nos cojan, no nos agarren asando batata, como se dice en buen dominicano. No nos agarren de sorpresa. Nosotros sabemos y tenemos la información que la criminalidad, las bandas criminales, que es uno de los aspectos que más ha preocupado, y que supuestamente ya estaban en República Dominicana, el dato no ha sido ofrecido eh, a nivel oficial, puedan llegar a nuestro país. El gasto que genera salvaguardar y crear todas las condiciones o mecanismos es un dinero que no está presupuestado, o sea, que son medidas que vienen a cargar con todos los problemas que ya propiamente nosotros tenemos y que también nos suman el problem, eh, la situación haitiana, que siempre hemos tenido que cargar con esto, o sea, son situaciones del momento que es una carga más para la República Dominicana, ya de la que normalmente tenemos, con no la nuestra y con la que debemos de asumir con el vecino país, porque somos, no, eh, están al lado de nosotros, o sea, tú no puedes coger y dividir y váyanse ustedes para allá y nosotros para acá, o sea, son líneas prácticamente imaginarias, son divisiones imaginarias porque estamos a un paso. Entonces, ante todo esto, el nivel de tensión que aumentó en estos días a raíz de unas declaraciones tan desatinadas de un canciller, y yo decía, pero bueno, si un estado no tiene gobierno, ¿cómo tiene cancilleres, representantes? La tensión que se vio hace unos días, que ha bajado un poquito, la presión que inmediatamente se tiene a nivel internacional. Ah, pero que República Dominicana tiene una crisis humanitaria con el tema haitiano, señores. Pero hay que ver, como bien citaba este, el caballero, el señor eh, Gatón, señor Rosa, Iván, eh, decir. Y nosotros vemos esas imágenes que anduvieron el mundo, como en caballos y con sogas. Devolvían a los haitianos, pero inmediatamente aquí se hace un proceso de deportación, como se hace en todos los países del mundo, República Dominicana es el mal. El gasto que ha tenido la República Dominicana durante toda su vida con el tema salud, que es un derecho universal, pero es una realidad de escasez y de necesidades y precariedades que nosotros propiamente tenemos, porque nosotros tenemos escasez, nosotros tenemos necesidades que no dan para sustentar la propia de los ciudadanos dominicanos y que debemos de asumirla de una vecina nación. Señores, esto no es ser malo, esto no es ser homofóbico, esto no es ser racista. O sea, que nosotros no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad para poder llevar esa carga. Lo hacemos porque, imagínense, está ahí, pero no porque tengamos las posibilidades. Porque ustedes saben bien las precariedades que, están, que hay en los centros de salud. Un porcentaje importante de los, del dinero de salud, de los recursos que son inventarios de salud, se va en gastos a inmigrantes. Si fuéramos una nación rica, desarrollada, pues vamos a darle salud a todo el mundo, vamos a darle educación a todo el mundo, vamos a dejar que entre todo el mundo. Pero nosotros no tenemos las condiciones mínimas ni para resolver nuestros problemas básicos, elementales, siempre hablo de ellos. Eso por un lado. Tensión. Recursos que se han debido de asumir para esta problemática, ni decir los que siempre han estado ahí, que es un gasto importantísimo, un desvío que se va, que debería de, posiblemente ser asumido en otras cosas. Si lamentablemente estos, este país y sus ciudadanos no tuvieran un problema tan grave de condiciones de vida y el enfoque no es a ello, porque el ciudadano, el ser humano, por naturaleza busca mejoría. El ser humano de por sí migra. O sea, a través de la historia esto es todo lo que conocemos, a través de la historia de la humanidad, donde las diferentes naciones del mundo, donde los diferentes hombres del mundo se han diseminado buscando oportunidades de negocio, mejorías de vida y todo lo demás. Eso es natural, propio del ser humano, de que ellos quieran venir acá. Si fuéramos nosotros de aquel lado también quisiéramos venir. O sea, no le cargamos el dado a esas personas, a esos ciudadanos comunes y corrientes, es a sus autoridades, a quienes han estado ahí gobernando toda la vida. Y miren al punto que está el nivel de desastre. Crisis, tensión, recursos, mal manejo de nuestros gobiernos en pasadas gestiones, señores. Hablar de, y, y dije, bueno, me parece que fue fuera de cámara, el plan de regulación que se hizo aquí con los ciudadanos haitianos. Millones y millones de pesos se fueron. Un plan con muchísimas irregularidades, de gente que no tenía documentación, y que quería el gobierno haitiano que nosotros lo dotáramos y molesto con la República Dominicana, donde está haciendo un gasto millonario para regularizar esa gente, esos ciudadanos, pero el propio plan de regulación está irregular. Al momento tenemos medidas puntuales específicas que se está tomando desde el gobierno y tenemos un grupo de gente diciendo que eso está mal. Tenemos legisladores del mismo gobierno diciendo que eso está mal. Tenemos gente que ha tomado medidas en contra de esos ciudadanos y que hoy se buscan aplicar otras medidas para garantizar nuestra seguridad y te dicen que eso está mal. ¿A quién entendemos? Vamos a ver, buenos días. Muy buenos días. Es para manifestar una sensación que estoy sintiendo. Quiero manifestarlo, decirlo públicamente. Yo me granojo cuando veo a esa niña tan chiquita y con, y con esa mente tan, grande, tan grande. Dios me la bendiga. Dios me la cuide, Dios me la siga iluminando. Uh -huh. Y el día que Dios no la ilumine, que le ponga una planta y la ilumine ella sola. Bendiciones. De mañana se crece con la pequeña chiquita, los de la mañana. Gerald dice algo sereno, sé cómo yeah, se <risa> uno lo que yeah. le da yeah. risa. Adelante. Pero muchísimas gracias, Gerald, te quiero mucho, mi amor, gracias. Entonces, ante todo esto, cerrar diciendo, nosotros como dominicanos eh, debemos de estar bien pendientes y, y entiendo que debemos de apoyar al gobierno en estas medidas que se están tomando y enfrentando una crisis muy grave que vive una vecina nación. Señores, eso parte el alma, da pena, la, la, cómo están viviendo los ciudadanos haitianos, pero nosotros no podemos cargar con ese problema, y eso no es racista, ni homofóbico, ni nada de eso. La República Dominicana no puede cargar con la crisis y el problema haitiano. Pero bien. ya con un millón y pico que tenemos aquí, creo que está bien. Gracias, Carolina.